En este video toca el turno del lanzador de clips de BitWid Studio. Para acceder al lanzador de clips simplemente seleccionen la opción de Mix. De esta manera ya podremos ver la vista Mix o lanzador de clips. También podemos acceder a esta vista mediante el atajo de teclado Tab. Al presionar Tab, podemos cambiar rápidamente tanto la Vista Range o la Vista Mix o Clips Launcher. Sin embargo, como lo hemos estado viendo en videos anteriores, en la Vista Arrange podemos mostrar el lanzador de clips al activar la opción Show Clip Launcher. Existe un atajo de teclado para mostrar u ocultar esta vista. De manera inmediata pulsando la tecla L y para ocultar el Arrange presionen la tecla O. Esta es otra presentación del lanzador de clips, pero ahora en forma horizontal. Vamos a explorar el lanzador de clips de forma vertical para entender esta forma tan interesante de lanzar loops en tiempo real. Como pueden observar, las pistas se muestran en forma vertical. Cada pista contiene unos casilleros vacíos que pueden contener clips. Como le he explicado en videos anteriores, los clips son contenedores tanto de audio digital o notas MIDI. Observen que ya tengo algunos clips en este proyecto en la vista mix. Para reproducir cualquiera, solo den clic en cualquier icono de play de cualquier clip y de forma inmediata comenzará a reproducirse como un loop o bucle. Para parar la reproducción global pueden presionar sobre el botón Stop que se encuentra en el encabezado o con la barra espaciadora del teclado. La reproducción por escena sirve para lanzar todos los clips que se encuentren en esa escena, la idea de tener escenas es para agrupar clips por partes de la canción y lanzarlos en tiempo real, observen, esto es muy útil para tocar en eventos en vivo y realizar tu presentación con mayor control de las piezas que componen tu canción. Si deseamos que un clip no se reproduzca en loops o bucles, seleccionen el clip que quieren que solo se reproduzca una sola vez y en el inspector desactiven la opción Loop. Ahora este clip solo se reproducirá una sola vez. Dependiendo de la longitud que tenga ese evento, en mi caso los clips de mi tema solo tienen una duración de un compás, solo se reproducirá un solo compás. Escuchen. Para parar cualquier clip que se esté reproduciendo, simplemente den clic en botón Stop de la pista del clip que se está reproduciendo. Para parar todos los clips den clic en el botón stop de la columna de las escenas Y parará todos los clips que se están reproduciendo pero la reproducción global continuará ¿Te puede parecer un poco confuso que hay tantos stops? Uno es el stop global y el otro stop es para la reproducción de todos los clips que se están reproduciendo. Y el stop individual de cada pista solamente parará la reproducción del clip que se está reproduciendo en esa pista en particular. Observen que hay más stops en los casilleros vacíos. ¿Para qué sirven? Se preguntarán. Tiene la misma función que el stop de la pista pero su uso es más para el lanzador de clips. Observen. Como vieron, algunos clips se pararon automáticamente sin tener que pararlos de forma individual. Esto es muy útil como por ejemplo, si quieren parar algunos clips pero que se continúen reproduciéndose otros de tu elección. De hecho, no hay necesidad de volver a repetir ciertos clips para que estos sigan reproduciéndose en la siguiente escena. Para conseguir esto, solo tenemos que eliminar el botón Stop de los casilleros que contienen el botón Stop. Para esto, den clic sobre cualquier casillero que contenga un botón Stop. Botón derecho, Remove Stop button. Y de esta manera, estos clips continuarán reproduciéndose. Observen. Ya para finalizar al seleccionar cualquier clip podemos ver con mayor detalle el contenido del mismo. En el próximo video exploraremos la otra alternativa del lanzador de clips pero en forma horizontal.